Hola qué tal, soy Don Lu, en el vídeo de hoy te traigo tres ideas para utilizar servilletas de papel No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades Y si quieres saber qué he hecho con las servilletas, quédate conmigo, empezamos En la idea número 1 vamos a hacer unas macetas super originales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 Las mías son de fruta, pero tú puedes utilizar las que tengas por casa. Lo primero que voy a hacer va a ser darle una capa de gesso para preparar la superficie y que la pintura se agarre mejor. Lo voy a aplicar con una esponja dando toquecitos. Aplicaré dos capas de gesso dejando secar la primera. Esta va a ser la base para el portavela. es un estuche donde venían cápsulas de café. También voy a reciclar este papel que venía en una caja de zapatos. Lo voy a romper con las manos para hacer trocitos pequeños. También los voy a arrugar para darle textura. Los voy a ir pegando a la base con una mezcla de cola y un poquito de agua. Hay que conseguir que la superficie quede con arruga para que después al pintar la base podamos jugar con ese efecto. Una vez cubierta por completo, la voy a dejar secar 24 horas. Ahora voy a darle una capa de pintura acrílica blanca a las latas. La voy a aplicar otra vez con la esponja. Así conseguimos que quede una textura como con puntitos. Si te gusta lisa, puedes utilizar un pincel. Os pedí opinión por Instagram para elegir una servilleta y esta fue la ganadora, así que voy a hacer el trabajo con los girasoles. Esta servilleta es del pack de Miva. si quieres ver más diseños tienes el enlace en la descripción. Voy a medir el ancho de la lata para recortar una tira de la servilleta. La voy a pegar con esta cola para decoupage. Una vez que he recortado la servilleta y le he quitado las capas blancas que no me sirven para nada, voy a pegarla. Voy a poner un poco de pegamento con el pincel, la centraré bien en la lata e iré tirando poco a poco de la servilleta y aplicando pegamento por debajo. Hay que tener mucho cuidado porque las servilletas son súper frágiles. Mientras termino de pegar... Te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto contenido que por aquí no puedes ver, así que no olvides seguirme y echarle un vistazo. Y si hace alguna de mis manualidades, no olvides mandarme una foto, me encantará verla. Al llegar al final voy a recortar lo que sobra y con ayuda del pincel lo voy a pegar. Cuando esté perfectamente colocada la servilleta, le voy a dar suavemente con pegamento por encima. Y haré lo mismo con la segunda lata. Esta la he hecho más rápido porque ya tenía práctica, si alguna vez intentáis una nueva técnica y no os sale, no os preocupéis, volvéis a intentarlo, seguro que os queda genial. Pues ya tengo las dos latas con la servilleta. La base ya está completamente seca después de 24 horas, la voy a pintar de dos colores, marrón y amarillo. Empezaré pintando la base con el marrón, incidiendo en las arrugas para que quede bien. Voy a darle dos capas de pintura para que el marrón quede más intenso. Ahora voy a resaltar las arrugas con la pintura amarilla utilizando la técnica del pincel seco que consiste en descargar la pintura que sobra y dar pequeños toquecitos con muy poca cantidad. La base va quedando así pero como es de girasoles le voy a añadir también el naranja y voy a hacer lo mismo, en algunas zonas le voy a hacer detalles con este color. Para integrar mejor las latas voy a pintar su parte superior también con el color marrón. Y para proteger todos los elementos le voy a dar una capa de barniz brillo. Con rotulador dorado voy a pintar los bordes de la lata. Es muy fácil, simplemente apoya la punta y ve girando. Haré lo mismo en la parte de arriba. Y que no se te olvide retocar los bordes y la lata ya está terminada, la base la voy a decorar con esta cinta que la voy a pegar con silicona caliente, y la parte inferior de la base la voy a forrar con esta tira de goma eva que he recortado, la voy a pegar con silicona fría por si tengo que moverla, una vez que haya secado recortaré lo que sobra por los lados, a la lata le la tenemos que colocar una vela encima, yo voy a utilizar estas blancas pero puedes ponerle el color que más te guste, la ponemos en la base y ya solo nos queda encenderla, colocarlo en el sitio de tu casa que más te guste y darle un toque super original con este portabelas totalmente reciclado y más barato imposible. Con la idea número 3 le puede dar un toque súper bonito a un cuarto infantil. Para hacer este trabajo yo voy a reciclar estos cartones que venían en la caja de un mueble que he montado para mi taller. Los vi así súper gruesos y dije, esto hay que utilizarlo para algo. Y aquí está. Lo primero que voy a hacer va a ser unirlos utilizando cinta adhesiva. Los voy a pegar por ambas caras. Ahora con la regla voy a cortar un cuadrado, el mío mide 26 por 26 centímetros, pero esto lo puede adaptar a tus necesidades. Una vez hecho el trazo voy a cortar el cartón con regla y cúter. Niños, cuidado si hacéis esto en casa que os ayuden los mayores, ¿vale? Y una vez cortado el cuadrado me queda así. Ahora voy a proteger los bordes con cinta de papel o de carrocero. Le pondré la cinta, la pegaré hacia el otro lado y le cortaré los excesos con las tijeras. Haré lo mismo en los cuatro lados del cuadrado. Ahora voy a utilizar este papel de seda que he encontrado en una caja de zapatos. Lo primero que voy a hacer va a ser una bola. Lo voy a arrugar bien para darle textura y después con las manos voy a hacer pequeños trocitos. Con una mezcla de agua y cola voy a pegar el papel en el cartón, deja las arrugas porque eso es lo que le va a dar la textura al resultado final. Mientras termino esto te recuerdo que tengo redes sociales y que si hace alguna de mis manualidades me encantaría ver una foto, así que me las puedes enviar. Y te recuerdo también que en Instagram estoy siempre contando cosas que voy haciendo en el taller y que seguro que te pueden interesar, así que echale un vistazo. En los cuatro lados del cuadrado he dejado estos sobrantes para después pegarlo hacia atrás. Una vez que haya secado totalmente le voy a dar una capa de gesso de decoar para preparar la superficie y que la pintura quede mejor lo voy a aplicar con un pincel y con una capa será suficiente cuando haya secado totalmente voy a pintarlo en el tono aguamarina de esta pintura de decoar que es más que tiene un acabado súper brillante este color se lleva un montón y es uno de mis favoritos así que la elección ha sido perfecta y ahora a dejarlo secar estas son las servilletas que he elegido para este proyecto os las enseñé en un vídeo anterior si lo queréis ver os lo dejo en pantalla lo primero que voy a hacer va a ser medir la servilleta que en mi caso es 16,2 x 16,2 centímetros. y ahora voy a recortar esa pieza en este cartón blanco que tenía por casa como es blanco no lo tengo que pintar para hacer el decoupage pero si el tuyo es marrón le tienes que dar una capa de blanco o forrarlo de algún papel blanco o lo que tengas por casa Ahí irá la servilleta. Para hacer el decoupage voy a utilizar este pegamento de decorar y voy a aplicar una cantidad generosa y la voy a extender con un pincel. Voy a incidir sobre todo en las esquinas para que luego la servilleta quede bien pegada. Cuando haya secado completamente el pegamento voy a hacer el decoupage. Para ello tengo que quitarle las dos capas blancas a la servilleta que no necesito y quedarme solo con la que tenga el dibujo. Ten cuidado porque las servilletas son muy frágiles y se pueden romper. Te tiene que quedar así. Ahora voy a colocar un papel de horno encima de la servilleta. Y con la plancha bien caliente y sin vapor, la voy a pasar por encima, incidiendo en la esquina. Esto hará que el pegamento se derrita y que la servilleta se quede pegada. Después de un minuto aproximadamente, este es el resultado. Como ves, queda perfecta. Con esta lija voy a quitar lo que sobra de servilleta por los lados. Como ves, es súper fácil y el resultado es genial. Lo siguiente que voy a hacer va a ser pegarle por detrás a la llama este cartón, para que luego tenga volumen en el cuadro. Voy a utilizar la silicona caliente. Y para proteger la servilleta le voy a dar una capa de pegamento para decoupage. Utiliza para esto siempre un pincel suave para que la servilleta no se dañe. Ahora le voy a dar al cuadro un toque de brillo con esta pintura de purpurina en tono plata. Como ve al aplicarla, aparte de acentuar la arrugas en el lienzo, vamos a darle un toque de fantasía y de brillo que seguro que a los niños para su habitación les encanta. Y ahora voy a colocar en el centro a nuestras llamas. Las voy a pegar con silicona fría por si tengo que moverlas para centrarlas bien. Sigo decorando el cuadro con estas estrellitas de color plata, que son las que utilizamos normalmente en el carnaval para hacer los maquillajes en la cara. Voy a colocarlas por todo el marco. Esto ya va tomando forma. Para poder colgar el cuadro le voy a colocar este cordón en la parte trasera y lo voy a pegar con cinta adhesiva. Encima voy a pegar un cuadrado de goma eva fucsia. Y para terminar la decoración voy a utilizar estos pompones. Voy a pegar tres en cada esquina, utilizando estos tonos que le van genial a la servilleta. ¡Y listo! Ya tenemos terminado este cuadro totalmente reciclado. Si te ha gustado este vídeo déjame tu dedito arriba, compártelo con tu amigo y déjame aquí abajo un comentario que ponga ¡Decora tu cuarto con Dolunatic! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!